¡Hola hey a todos y a todas aquí, aquí! tiene un nuevo vídeo. Ha pasado bastante el tiempo, lo sé, soy consciente. Me sabe mal, pero no he podido subir vídeo hasta ahora. Y por otra parte, tengo vídeos en los cuales, bueno, uno en concreto que ha desaparecido. Tengo el vídeo, es decir, la grabación en sí, pero el vídeo editado desapareció. No me preguntéis dónde está, no lo sé. Estaba ahí, al día siguiente dije, bueno, voy a acabar de editarlo y ya no estaba. En Fuentes Miami me lo confirmo. Entonces... <risa> Ya pasa todo el tiempo que ya ni me acuerdo cómo se hacían videos, sale mal. El día de hoy traigo la segunda parte del de contenido personalizado de Amity para los Sims 4. De hecho, es un vídeo que subí en noviembre de 2020, hace ya bueno, casi dos años. Y dije puse una meta de 35 likes. Y os seré sincera, puse esta meta diciendo, ni de broma llegamos a esta meta, empezamos con otro personaje y ya está. Porque me da un poquito de pereza la segunda parte, no os voy a mentir. Bueno, han pasado dos años, así que podéis ver la pereza que me daba hace pero el otro día, hace unas semanas, uh, miré mi, mi canal de curiosidad diciendo, tendría que subir vídeo, Digo, cuando acabe el vídeo que estoy editando, el cual desapareció, y, y, y vi que el vídeo había llegado a 44 likes o algo así, y era en plan, vaya, y me pregunté, ¿yo qué, ¿qué número dije a likes? Porque creo que, creo que no puse 50, ahora digo, tendría que haber puesto 50, en fin, <ríe> es broma. Y la cosa es, cuando hice el, el primer vídeo, no había salido todavía la segunda temporada de The Old House, la cual ya ha salido y finalizado, es una gran temporada. Probablemente haré algún vídeo hablando de The Old House porque me encanta la serie. Os la recomiendo encarecidamente, es una serie que está genial. Ya han salido dos, las dos primeras temporadas y falta la tercera. Y dije, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer el continuación de Amity de la segunda temporada. Así que es lo que he hecho. Básicamente he hecho el pelo, el collar, el vestido, los leggings y los zapatos. Aquí podéis ver una imagen de, de, de cómo es el contenido personalizado en el juego. Y aquí podéis ver las miniaturas para poder identificarlo en el juego. Y ahora, si quieres tener este contenido personalizado en el juego, ¿cómo lo consigues? Pues es simple. Yo tengo un blog, te crafto el blog. dejaré aquí la, la pantalla del enlace, también en la descripción. Vas al blog y ahí tendré dos enlaces, uno por Mega y otro por Drive. Y puedes dejarlo por donde tú quieras. Y después lo pones en la carpeta de monte de los SIMs. Si no sabes hacerlo en, en anteriores vídeos. Eh, ya he explicado con más detalle cómo se hace pero si tienes cualquier duda también puedes ponerla en los comentarios y, te, y puedo intentar echar un cable y bueno, tampoco tengo mucho más que decir en este vídeo, probablemente haré contenido más asociado de otros personajes, ya sea de The All House o de otras series, os animo a dejarme sugerencias en los comentarios y como no, también pondré una meta de likes para continuar haciendo contenido personal de, Fable de Amity, ya que hay más cosas de, de esta chavala que se pueden hacer así que la última vez puse 35 creo Así que pondré 36. Pero hubiera sido más lógico poner 40, 45, pero pongamos 36. Y bueno, aparte de eso, recordad que también me podéis seguir en Instagram, donde soy mucho más constante. Publico prácticamente cada día, un día sí, un día no. Y también publico mi cómic Periquitos en Web to me tapas, el cual consiste en tiras cómicas de este personaje, la planta. Las cuales, consigo... las cuales a mí me gustan bastante. Y las publico cada lunes. Y también, también recordaros que estoy en Twitch, donde hago stream de vez en cuando, dibujando, jugando juegos, mi moderador quiere que juegue a Delta Run, seguiré jugando a Delta Run próximamente, y también juego a ese ángulo que encuentro, y también me pongo a hablar de películas cada vez que puedo, y series animadas, sobre todo series animadas, y en fin, y eso es todo, gracias por ver el vídeo, si os ha gustado dale like, suscríbete, dale a la campanita, y nos vemos en la próxima, chao.